Hola, bien, vamos contra Shisami. directamente por seguir. Bueno, bueno, la bota no me decía los dedos, ayer me partía los dedos, pero me. ...ya le ganamos... ...ya empieza a comenzar a comenzar... ¡Sorbete! ¡Sorbete! ¡Ay! ¿Por qué una imagen de pico de freezer? Un escuparte algo más? Este lo tienes que ganar, Gohan. No, para. Este es el Maestro Roshin Kenshin Tenshinhan. Es como la saga de... ...los ayunidos solamente que de... hay de... de... con... ¡Ah, no, mira! Kenshin su estáis. El Maestro Roshin está. Bien. Nos vamos a encontrar el mayor conflicto de gofran. Es donde freezer tortura a vale. Vamos a seguir con los capítulos de grabo Z sí, Evolution. O Sabes se debería haber terminado el juego, pero no importa. Los resultados de treinamiento. Bueno, ya está. para que directamente ya la gueta ya lo transformo así podemos concluir que está todo terminado que tengo otra información. Bien. Salvamos. que estaría mejorando ya? vamos no ¿Eh? No, ahora no. Bien. Me va a ganar con Goku, ¿eh? Como la historia. A mí misma. Mira, el fi fin de prisa extra. ¿Qué bufán? Tenía el estado místico nuevamente. Uh, coja estado místico de nuevo. Ahora soy más rápido. Jameja meja. No, pueden de poner un hoja mixto con chile superbu. ¡Muere! A ver, voy a pasar la pierna allá. Vale. Si te pones de este lado, paso la pierna allá. Y con esto. Oso Bueno, esto sería para otro video es que chau.